La educación financiera es un tema crucial que debería ser enseñado de manera efectiva en las escuelas, pero por desgracia, a menudo es pasado por alto en el plan de estudios escolar. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, la educación financiera no se considera una prioridad en muchas escuelas, ya que los educadores y administradores escolares pueden estar más enfocados en enseñar habilidades académicas y aprobar exámenes estandarizados. Además, muchos educadores pueden no tener un conocimiento sólido de educación financiera y, por lo tanto, no pueden enseñar eficazmente el tema. La educación financiera también puede ser un tema complejo y difícil de enseñar, ya que a menudo se requiere un conocimiento sólido de matemáticas y finanzas. Por otro lado, puede haber intereses comerciales detrás de la falta de educación financiera en las escuelas. En algunos casos, las escuelas pueden estar más interesadas en promover productos financieros específicos en lugar de enseñar educación financiera imparcial. En última instancia, muchos creen que la responsabilidad de enseñar educación financiera recae en los padres en lugar de en las escuelas. Sin embargo, sería beneficioso para los estudiantes que se enseñara educación financiera en las escuelas para que puedan tomar decisiones financieras informadas y responsables en su vida adulta. La educación financiera puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas y responsables en cuanto a sus finanzas personales, lo que puede conducir a una mayor libertad financiera. Al entender los conceptos básicos de la gestión financiera, las personas pueden tomar decisiones más informadas sobre el gasto, la inversión y la planificación financiera a largo plazo. Esto puede conducir a una mayor estabilidad financiera y reducir el estrés y la incertidumbre asociados con las finanzas personales. Además, la educación financiera puede ayudar a las personas a evitar trampas financieras y fraudes, lo que puede proteger sus ahorros y patrimonio a largo plazo comprender los riesgos y beneficios de diferentes opciones financieras, las personas pueden tomar decisiones informadas sobre cómo manejar su dinero y trabajar hacia sus metas financieras. La educación financiera puede proporcionar una base sólida para el éxito financiero a largo plazo y puede ayudar a las personas a lograr una mayor libertad financiera, lo que les permite tomar decisiones más informadas y responsables sobre su futuro financiero. La educación financiera puede contribuir significativamente a la libertad financiera de una persona. Comprender los conceptos financieros y las herramientas de gestión de dinero, las personas pueden tomar decisiones informadas y responsables en cuanto a sus finanzas personales, lo que puede conducir a una mayor estabilidad financiera y, en última instancia, instancia a la libertad financiera. Al tener una buena educación financiera, las personas pueden aprender a establecer y alcanzar metas financieras, desarrollar presupuestos realistas y hacer un seguimiento de sus gastos e ingresos. También pueden aprender a manejar su deuda de manera efectiva y evitar las trampas financieras y los fraudes que pueden poner en peligro su libertad financiera. Además, una buena educación financiera puede ayudar a las personas a construir un ahorro para emergencias y un fondo de retiro, lo que puede proporcionarles un sentido de seguridad financiera y la libertad de perseguir sus intereses y metas a largo plazo sin tener que preocuparse constantemente por las finanzas. En resumen, una buena educación financiera puede proporcionar a las personas la información y las herramientas que necesitan para tomar decisiones financieras informadas y responsables, lo que puede conducir a una mayor estabilidad financiera y, en última instancia, a la libertad financiera.